好 oh yeah. okay, Cerca de 20 integrantes de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, ingresaron el 28 de febrero de 1997 al casco urbano del municipio de Vegachí, Antioquia, y asesinaron a 10 personas y desaparecieron a otras 3. Los paramilitares llegaron en una volqueta al parque central, y con lista y fotos en mano, iniciaron la búsqueda de 13 habitantes. Luego de localizar a sus víctimas, las reunieron en la iglesia las subieron a la volqueta y asesinaron a 10 de ellas en diferentes lugares del municipio durante todo ese mes los paramilitares de las ACCU asesinaron civiles en el Urabá antioqueño pocas horas después de la masacre mataron a dos personas en Yolombó y Yalí dos municipios cercanos a Vegachí tres semanas después les quitaron la vida a cinco mujeres en diferentes veredas aledañas al mismo municipio este grupo paramilitar viajó meses después en julio del mismo año, a San José del Guaviare y perpetró la masacre de Mapilipán. Los principales jefes de las ACCU en ese momento eran Salvatore Mancuso y los hermanos Carlos y Vicente Castaño. En 1994, luego de la muerte de Pablo Escobar, los grupos paramilitares liderados por los hermanos Castaño que habían hecho parte de los autodenominados perseguidos por Pablo Escobar, Pepes, tomaron el nombre de autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. Carlos y Vicente Castaño reunieron en dicha estructura todos los grupos con los que habían delinquido desde la década de los 80 en esa zona de la costa caribe. Ese mismo año fue asesinado Fidel, el hermano mayor de los Castaño, que a finales de los 80 ya había usado un nombre similar para llamar a sus grupos paramilitares. Las Autodefensas de Córdoba y Urabá En 1997 Las ACCU Sirvieron como base para la creación De las Autodefensas Unidas de Colombia Los Castaño Desde su organización Aglomeraron a la mayoría de grupos paramilitares Del país Las ACCU se dividieron En varios bloques para aumentar la presencia En las zonas que ya controlaban Y para apoderarse del negocio Del narcotráfico en las regiones De influencia guerrillera la expansión del poder de los castaños se realizó sembrando el terror dentro de la población, masacrando centenares de civiles y desplazando pueblos enteros. Así nacieron desde las ACCU, entre otros, los Bloque Norte, Centauros, Catatumbo, Tolimua y Héroes de los Montes de María. Desde entonces las ACCU dejaron de funcionar como un bloque y pasaron a ser una federación de grupos controlados por los castaños dentro de las autodefensas unidas de colombia más de 24 años después la comisión interamericana de derechos humanos admitió para su estudio una denuncia presentada por los apoderados de una de las víctimas en busca de justicia dado que el caso sigue en la impunidad en la justicia interna la CIDH dijo que toma nota de las razones que ofrece el estado que habrían impedido a las fuerzas de policía brindar auxilio a las presuntas víctimas. Sin embargo, estima que la determinación sobre la razonabilidad de la actuación de dichas autoridades corresponde a la tapa de fondo. Y, por esa razón, admitió la petición por presunta violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, honra y dignidad y protección judicial contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. El abogado Javier Villegas Posada dijo al Tiempo que en este caso hubo connivencia entre la fuerza pública y los paramilitares que, en su afán de eliminar simpatizantes, apoyo y militancia de las FARC y el ELN, arrasaron con la población civil en varias regiones del país, en hechos que siguen en impunidad y por los cuales no ha sido posible para las víctimas acceder a la reparación.